Y yo lo voy a llamar el TOLUS de la semana. ¿Cómo, to, ¿TOLUS? Sí, el TOLUS de qué, la semana. ¿Qué significa eso? Habla claro. En esos temas, eh, bueno, los temas que yo voy a traer en, en la semana es algo de controversia, algo que haya sucedido eh, aquí nacional o internacional. Pero algo en especial que yo quisiera hablar es de Lidón. Yo quiero hablar de la Liga Lidón. Que es, todavía no hemos visto una publicidad fuerte de que ya en menos de 30 días, ya estamos cantando play ball aquí. ¿Estamos sí, al play? Así es. Entonces se ha dado más eh, publicidad al séptimo cielo, que no está construido todavía, e incluso. Y que todavía le... no va, ya el, no va el, va el va presidente estar para... de la liga dijo que no va a estar no va listo. Estar listo. Por lo menos en la en, la, en la en las primeras semanas de, del inicio de la Liga Americana de Besos uno va a estar listo eh, para que la prensa pueda hacer su trabajo el séptimo cielo mm. Pero yo escuché que sí, que parece que ahora no... Yo escuché que sí que va a estar listo para... para, para después. Vamos a ver. Vamos... Yo entiendo que va a estar después de... Va a estar listo después de dos semanas porque realmente es un proceso un poco complicado. complicado. Entonces eh, se toma tiempo. Entonces hay que, hay sí. que ver cómo entonces, está entonces ¿Por qué yo llamo este tema a... a colocación? Curso. Porque... Ellos hay estamos viviendo un mundo ahora mismo que las redes sociales determinan todo. Hay algo que yo quisiera felicitar a ellos es porque a nivel de lo que fue el draft que fue en esta semana, en la semana pasada, fue excelente. Lo que uno vio en sus redes sociales fue excelente, tanto en Twitter, Instagram, Lidon, hay que, que felicitarlos porque hicieron un muy buen trabajo. Pero hay algo que le falta a ellos esa promoción fuerte que se vuelve a virar como hicieron el año pasado con uno de los artistas artistas urbanos eh, Seki Vicini, con su tema que lo que que ese tema lo lo llevaron, fue el tema del clásico mundial para nosotros para todos los dominicanos y lo llevaron al a cada equipo a cada equipo lo llevaron que él estaba en Santiago que estaba con el eso 16. fue eso fue la, la promoción de ya antes de, de que se diera inicio formal el año pasado a la Liga Dominicana de... Sí, Granita. y se volvió viral. Cuando sí. ven a ese uh -huh. artista que cantando a La águilas, cantando a los tigres del Licey. Eso fue algo genial. Se volvió viral en todas las redes sociales. Se hablaba de que el idón va a comenzar ya. Pues entonces, uno se comienza a visualizar y dice... ¿Pero qué es lo que es viral hoy en día? Eh, bueno, el, el, el tema... Déjame llegar ahí. El tema más viral ahora mismo ha sido Sujeto. Sujeto tiene... Llegó la cena. Llegó la cena. <risas> Él comienza con algo sumamente... Que, que yo me he quedado sorprendido. Cómo se ha vuelto tan viral. ¿Sí, Él comienza con un bailecito. Y ese bailecito lo han llevado no solamente a... Se nos ha quedado en las redes sociales. Sino que ha llegado a la Major League. En la Major League no puede encontrar al jugador coreano... De Tampa, de Tampa, que usted comienza, lo ven bailando, a él no se queda, pero ven acá. ¿Y de dónde fue que sacaron algo al dito? No, es un escándalo, el sujeto es un escándalo. El sujeto ha, ha, ha, ha trascendido muchísimo. Sí, o sea, sí. que debería ser eh, algo que, o sea, que cada equipo de Lidón haga algún tipo de, de trato con él para así dar inicio a. O sea, hacerle ver a la gente que ya casi estamos en Perú, en, en sí, la claro, Dominicana, claro, claro. como se hizo el año pasado con la canción de, de Sequibicini. Sí. Que no se ha visto tanta promoción, que prácticamente el tema principal de, de este año, de, de inicio de la liga, es el séptimo cielo. O sea, sabemos que lo que pasó el año pasado con este, de, de que varios partidos se tuvieron que pues, posponer por el tema de, de los arreglos de... de del estadio Quisque y el séptimo cielo, pero este año no se ha visto esa gran motivación o, o gran promoción que se la valora. Sí, y, y, ¿Y por qué el sujeto? Ustedes se imaginan, señores, porque el sujeto escogió a Himan Choi. Yo me imagino el sujeto diciéndole: Himan eh, Choi, vamos a comer un pica pollo después aquí. <risa> <risa> que me imagino que no lo va a entender. El, ah, bueno, sí, el juego con las estrellas. Con las, estrellas, con las, estrellas sí. con las estrellas, sí, él cuando viene a ver. Conoce, pero... Se fue la vez que ellos trajeron varios orientales, ¿no? Fue... Con Estrella salir trajeron varios orientales. A jugar con le está yendo bien con Tampa Bay a Jim and Choi. Sí. Entonces, no uno ha visto figuras muy notables que han hecho el baile. Yo entiendo que Lidón debería hacerle su llamado al sujeto. Y comenzar <risa> con el sujeto challenge versión Lidón Porque ese baile se va a tomar en todo lo que es el torneo. Si sí, hace eso. Lo utilizaron incluso en el draft. Sí. Si Lidón lo jala, sujeto va a cuadrar. Va a correr como dicen. Sí, y se va a volver viral. Yes, si, ya, ya es viral. viral ya sí. es viral de por sí. Va a ser más famoso pues, todavía. Sería más famoso todavía. Debería, debería, sí, debería Lidón. Entonces, ese fue el tolus de la semana llevado por Roberto Antigua de que sujeto debería ser la figura de Lidón. Este año. Este.